Seguimos en esta radio abierta en la jornada de promoción por los derechos de la salud sexual. Eh, primavera de Derechos le hicimos llamar porque vaya si es primaveral este día. Amagó, amagó que no, parecía eh, que estaba todo el cielo gris, que iba a llover. Bueno, le dijimos no, aguantó un poquito, aguantó un poquito. Eh, queremos poder hacer el mural allá afuera, eh, afuera en realidad y adentro del Fabero, al aire libre. Queremos tener esta radio abierta, queremos tener a nuestras invitadas y también queremos tener sorpresas. Eh, porque estábamos despidiendo a la concejala Ana Negrete, estaba yendo y llegó nuestra vecina del barrio porque además de amiga es vecina, eh, también concejala por el frente de todos de aquí de la ciudad de La Plata pero además eh, compañera del Centro Cultural Tita Merelo, Paula Lambertini, ¿cómo va Pau? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de estar acá en este día tan precioso, tratando de sostener la estabilidad de la silla No solo la estabilidad de la silla hace falta, ya te veo con regalitos, todo. Tengo, me he comprado mis regalitos, si pueden, y están por Barra Hipódromo, vengan al Fabero, que están haciendo las chicas un mural muy hermoso, un mural feminista, y hay unos regalitos muy preciosos para comprar aquí en este Día del es Sol. En Radio Estación Sur Estoy muy feliz Alfarere feministas así la buscan en las redes Quienes van a estar haciendo además de estas cositas hermosas Que te podés llevar eh, De manera colectiva, invitando a participar a quienes pasen el, el mural. La parte que falta, digamos de la, Del paredón del favero Va a estar hermosísimamente decorado De verde, de aborto legal Eso podemos dar la, la pista Porque ahí estuvimos viendo unas olas verdes eh, una, eh, Las la palabras sororidad Los panuelitos en cerámica. Pau, cuéntanos ¿cómo ves el barrio? Vos que lo caminás mucho además. Bueno, la verdad lo veo en realidad cada vez más encantador, gracias a vecinos y vecinas y fundamentalmente a esta movida tan maravillosa que hacemos desde las organizaciones culturales, desde los centros culturales, desde los espacios del barrio. Me parece que se generan propuestas que son súper interesantes. Sí veo algún tipo de abandono de parte de la Municipalidad de La Plata, ¿no? fundamentalmente en aquello que hace el mantenimiento urbano. Bueno, estoy justo en este momento viendo aquí que hay un pozo en la calle 40, entre 116 y 117, que cada vez está más grande, está ya figura como una especie de lago. Pero bueno, nos parece que hay como una especie de desatención a este barrio, que si quieres es un barrio de la periferia, no, no es claro. una localidad. Barrio Hipódromo es parte del casco fundacional, y si vemos que aquí hay abandono municipal en términos del barrido, la limpieza, de la posibilidad de garantizar que las luminarias iluminen, de la posibilidad de garantizar que las podas sean ordenadas y en época de poda, bueno, nos podemos imaginar también otros barrios de la ciudad de La Plata que se encuentran en una situación de mayor abandono, ¿no? Este en particular, hay que decirlo, el barrio Hipódromo, la verdad que lo hacen un poco los centros culturales, los espacios culturales que hay acá. Eh, ¿Qué importantes son estas articulaciones, no? También a nivel barrial, a nivel contacto con vecinos y vecinas. Sí, la verdad, además, este próximo domingo, desde el Circuito Cultural Barrio Hipódromo, en conjunto con todos los espacios, ...de este hermoso barrio, vamos a estar haciendo el feriódromo de primavera... ...que es buenísimo porque estuvimos un tiempo sin poder hacerlo... ...porque hubo un tiempo de pandemia donde tuvimos que cuidarnos... ...y evitar quizás la posibilidad de, de juntarnos o encontrarnos en el espacio libre... ...así que nos vamos a reencontrar este domingo 6 de noviembre en este precioso barrio... ...en esta ocasión en Plaza alcina para poder garantizar una serie de actividades culturales, recreativas, poder mostrar lo que hacemos, va a haber feria, va a haber distintas actividades, donde vecinos y vecinas de Barrio Hipódromo, pero también vecinos y vecinas de otros barrios de la ciudad de La Plata, pueden venir a participar, porque de alguna manera lo que marca también es el acceso igualitario a la cultura, no, la posibilidad de compartir aquellos bienes, y productos culturales y gastronómicos que producimos y tener la posibilidad de compartirlos con todos nuestros vecinos y vecinas. Así que. Sí, eso, esa es la parte hermosa de este barrio ¿no? Eh, ah bueno, recién como decía Estuvo aquí Ana Negrete, nos contó un poco De todos los proyectos que tienen que ver con salud sexual Que presentaron en el eh, Consejo por parte del Frente de Todos eh, Nos hizo ahí como un recorrido Bastante exhaustivo, yo pienso también Que el primer, eh, ella hablaba de los eh, Centros de atención primaria de salud Yo pensaba que también un, un, eh, Una forma de acceso directo de los vecinos Las vecinas, las personas que transitan Los barrios, también son estos espacios culturales Está bastante complicada la situación para los centros, los espacios de la cultura aquí en la ciudad hoy por hoy? Está muy complicada en principio sobre el primer punto de que hablaste, la cuestión de la salud comunitaria. Ustedes saben que, o vos sabés que eh, la atención primaria de la salud es responsabilidad de la Municipalidad de La Plata, que la Municipalidad fue modelo durante muchos años en materia de atención primaria, que tenemos 46 centros de salud. ...que estamos en este momento sin profesionales adentro de los centros de salud... ...sin oportunidad vecinos y vecinas de poder sacar turnos en lo relativo a la salud sexual y reproductiva. No solo no hay consejerías, ¿no? que fue, es una demanda histórica de movimiento feminista en La Plata... ...que existan consejerías que pendan o que dependan de los centros de atención primaria... Eh, hemos presentado una ordenanza, la ordenanza se encuentra en este momento suspendida en su tratamiento, o cajoneada, otra gente le dice cajoneada, este tipo de cuestiones, eh, y no vemos tam también vecinas eh, demandan eh, la ausencia de métodos anticonceptivos de entrega gratuita, la provincia de Buenos Aires de destina métodos anticonceptivos para que la municipalidad los provea en sus centros de atención primaria, y esto no está sucediendo, y esto en principio tiene una gravedad importante, porque yo eh, estamos, hace poquitos días fue el día de la prevención del cáncer de mama, esto lo que significó es un día de visibilización de la necesidad de poder construir todos los dispositivos necesarios para que las mujeres eh, y las personas menstruantes tengan posibilidad de acceder, a la detección eh, rápida del cáncer de mama, porque sabemos que en un 90% si las mujeres tienen posibilidades de realizarse los estudios, se puede detectar el cáncer y puede tener un tratamiento eh, veloz y eficaz y eso permitir que las mujeres tengan acceso a la salud. Lamentablemente nos encontramos con que eh, no existe en la actualidad después de dos años de pandemia que generaron una serie de dificultades en el acceso a la salud sexual y reproductiva, en principio que los centros de salud y los hospitales estaban fundamentalmente eh, atendiendo eh, la pandemia, esta pandemia mundial que hemos atravesado, por lo tanto ciertos estudios y ciertos controles han quedado relegados. Este es el momento donde el Estado tiene que garantizar con mayor fortaleza que esos controles eh, se dispongan y se garanticen porque son derechos que son adquiridos eh, por mujeres y personas menstruantes y esto es lo que implica que no exista el acceso a ese derecho, que no haya campañas de difusión, que el centro integral de las mujeres no tenga turnos disponibles, lo que implica es que las mujeres no pueden hacerse esos controles y que por lo tanto lo que nos estamos encontrando es que ya cuando eh, se detecta el cáncer, el cáncer está avanzado. En materia de salud sexual y reproductiva no existen las consejerías, no hay posibilidad de conseguir métodos anticonceptivos en las salitas, por lo tanto estamos quizás en la ciudad de La Plata un paso atrás del 2002, ¿no? de antes que se consagre la ley de, de, eh, nacional de salud sexual y reproductiva que permitió que los métodos anticonceptivos en la Argentina fueran gratuitos. Y que esa ley lo que permitió es que la voluntad de el presidente Néstor Kirchner en el 2003 consagrara este derecho como un derecho efectivo. ¿no? Eh, todo esto que sucedía y que sucedía naturalmente, que uno, una mujer podía ir al centro de salud a conseguir preservativos, un varón, un adolescente, una persona podía ir y acceder a un preservativo, a las pastillas, al chip. Esto hoy en la ciudad de La Plata no está sucediendo y nos genera... Eh, mucho nivel de preocupación, ¿no? También en lo que tiene que ver con, eh, bueno, garantizar el derecho al aborto legal. Sin ¿no? hablar, si estamos hablando del 2002, el aborto legal estaba en otro plan en directamente. Otro plan, sí. eh, en, en materia cultural también vemos que hay una desproporción. Sí. Fundamentalmente lo que vemos es que hay una orientación del Estado municipal a eh, ejecutar el presupuesto que hace a redistribución de los bienes eh, culturales de los talleres de la formación todo eso ha sido desmantelado luego de las pandemias había talleres en el pasaje ardo rocha existían distintas tramas culturales en articulación con el estado municipal que han sido desarticuladas durante la pandemia y que luego de la pandemia ha había un aprovechamiento de esta situación para no restituirla para no reparar este espacio con lo necesario que es sostener desde el Estado Municipal espacios gratuitos de formación y de posibilidad de garantizar talleres, pero además nos encontramos con que las habilitaciones que eh, logramos como una conquista los centros culturales en nuestra ciudad, en el año 2015 una ordenanza que garantizaba una habilitación específica para los centros culturales, esta habilitación no está siendo prorrogada, ni hay habilitación para que centros culturales nuevos tengan la posibilidad de garantizar una habilitación, legalizarse, formalizarse y tener las condiciones de oportunidad de abrir sus puertas eh, a la comunidad, ni las que ya hace muchísimos años que venimos trabajando sobre estos temas. Lamentablemente, eh, ha caducado nuestros permisos y no encontramos la puerta abierta del de pasaje Bedardo de Rocha, que es donde reside el secretario de Educación y Cultura, para garantizar que... Eh, podamos prorrogar esta habilitación y garantizar, eh, bueno, ni más ni menos que tener certidumbres, estabilidad, y que el Estado reconozca ese trabajo tan maravilloso que se realiza desde la comunidad, ¿no? E histórico, este, además, porque muchos años, en, en, en el caso de la mayoría de los centros y espacios culturales. Muchos años en una ciudad que tiene una riqueza cultural inmensa, que es ejemplo en, en todo el país, y que mucha gente viene acá a... Eh, transitar por los espectáculos, eventos y actividades que hacemos en nuestra ciudad y vienen de otros lados y aquí el Estado Municipal lejos de reconocer, amparar y amorosamente construir puentes para fomentar este trabajo tan rico que se hace desde los espacios culturales, lo limita, lo obstruye y lo obstaculiza, ¿no? Y esto, la Siempre verdad... igual es un poco más fácil llamar a los privados, viste que te organizan un show en dos minutos, eh, ahí en la Repu, en espacios por el estilo, eh, porque eso sí lo tenemos, esa parte de la cultura de la ciudad, eh, cercana más al, al casco y a la zona norte, sí está eh, bastante, cada tanto hay, hay movidas, hay... Eh, no, no voy a decir el nombre, pero uno que termina en Urba, eh, digo, eh, todas las cuestiones que conglomeran a los empresarios gastronómicos, que sin duda tienen, forman parte de esta ciudad y tienen que ser parte de ese de este circuito, pero ¿por qué no también hacerlo un poco más comunitario y colaborativo, no un poco más colectivo? Igual seguimos resistiendo y seguimos bancando. Vos te venís recién un guiso en, me en me el Tita, de... Merela, por favor, sí, pasame ese chivo. Un poco, eh, bueno, todos los sábados les cuento, a Alina, si nos estás escuchando, porque Alina sabía que venía. Te estoy mandando un montón de gente a comer, al mediodía los sábados nos juntamos a guitarrear y a comer guiso, Pero así bien. que quien quiera, 119 casi diagonal 80, entre diagonal 80 y 40, estamos allí, las puertas abiertas para todos y todas, si quieren pueden traer una bebida, porque ya Lina va Qué a bueno, decir, bueno. me manda gente a comer y no me traen la bebida, así que alguna coca, alguna cosa que puedan traer, están todos y todos invitados. Muchas gracias, Pau, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Gracias al Centro Cultural Fabero y a la Radio Estación Sur, que son buenos hermanos, ya a esta altura, hermanes.